Hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de poder saludarlos y desear a todos los que nos siguen en Facebook y aquí también en el programa, una, un feliz sábado. Un feliz sábado para nuestros hermanos y amigos que con nosotros también participan del Evangelio todos los viernes. Aquí podemos compartir, si ustedes quieren, pueden compartir con sus amigos la predicación de hoy, así que están todos invitados a hacerlo. Eh, y felicidad para todos aquellos que esta semana han recibido la bendición del Señor y su obra ha hecho eh, maravillas en vuestras vidas. Nos ha, no nos ha faltado comida, no nos ha faltado casa, nos ha dado salud. Oramos por aquellos que esta semana han perdido un ser amado o de alguna manera les ha afectado alguna enfermedad o han perdido su trabajo. O están en alguna necesidad, siempre háganoslo saber, porque de algún modo entre amigos podemos hacer algo por aquellos que necesitan también del amor de Cristo. Así que bienvenidos al programa Reflexiones de la Biblia de esta noche. Así que gusto de verlos y participar con ustedes, participar con ustedes de este mensaje. Estamos estudiando durante ya varias semanas el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué razón? Porque allí se relatan muchas cosas importantes referentes a a cómo el evangelio de Cristo comenzó en sus inicios después que Jesús ascendió a los cielos. Y me gusta mucho hablar de este libro porque relata de manera fehaciente cómo el evangelio, a pesar de las dificultades, era bien recibido en el corazón de las personas. Quizás muchos se negaban porque tenían muy fuerte y enraizada las tradiciones de la, de la ley de Moisés y de todas las prácticas judías. Y tenían mucho temor de poder involucrarse en situaciones nuevas o en creencias nuevas que podían ellos de algún modo tal vez perder un poco la costumbre que tenían de ser firmes en la ley y las prácticas judías. Bueno, el apóstol nos cuenta, eh, Lucas nos cuenta aquí justamente algunas, algunos sucesos referidos en diferentes lugares como Antioquía de Pisidia, en Derbe, en, este, en otros lugares donde estuvieron los apóstoles predicando el Evangelio. Lo más interesante es que nunca, del día que salieron de allí, nunca ellos se fueron y la palabra de Dios quedó sin tener una, un terreno donde se, se sembró la semilla de Jesús. De la, la, el Evangelio de Jesús era conocido por todos. Tanto así que después del concilio de Jerusalén, cuando los hermanos comenzaron a considerar algunas, eh, ¿cómo diríamos?, exigencias judías para los nuevos conversos gentiles, como por ejemplo la circuncisión y otras cosas más. Entonces, este, estaban poniendo unas cargas más sobre ellos y querían que ellos se circuncidaran, pero en Jerusalén se decidió que no debía hacer eso porque la experiencia de Pedro con Cornelio, sin necesidad de que se circunciden, el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Y por supuesto, Dios no estaba haciendo acepción de personas. Este experimento, esta, esta experiencia del nuevo movimiento cristiano que se introducía en las comunidades y aldeas cerca de Jerusalén, había comenzado a ser un gran suceso. De tal modo que los viajes de los apóstoles comenzaron a hacerse más continuos. Hoy vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo Vers en el versículo 36. Y ahora los discípulos que habían ido juntos, otros también como Silas y Judas eh, que había estado con ellos, otro Judas, no el Judas que entregó a Jesús, este, fueron a visitar a los hermanos en los mismos lugares donde habían llegado Pablo y eh, Bernabé. Ahora Bernabé se separa, se separa de Pablo porque ahora tienen que ir a diferentes lugares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 desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Como que Pablo quedó un poco malhumorado con, con Marcos. Entonces, Bernabé, eh, Bernabé, al ver que Pablo no estaba de acuerdo, y hubo desacuerdo entre ellos dos, se separaron entonces uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre para predicar el Evangelio, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Ellos fueron a confirmar la verdad de la palabra de Dios. Posiblemente esta noche, aquí entre ustedes, hay algunas personas que ya conocen del amor de Cristo, que ya conocen del Evangelio, y que sin duda por alguna razón, alguna circunstancia difícil, muchas veces nuestra fe comienza a flaquear, nuestra fe comienza a ponerse un poco como que débil. Yo no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero a veces algunas familias han pasado momentos muy difíciles. Uno se enfermó, otro perdió su trabajo, otro tuvo una situación de muerte, un familiar por allí perdió alguna, algún algún ser amado que, que, que estaba muy bien relacionado, la familia se dividió, niños quedamos, quedaron abandonados, tienen que tratarse de lugar, de casa, no tienen el, el sustento suficiente. Una cantidad de cosas que a veces sucedieron tan rápidamente en la vida de un ser humano. Y como comenzamos a perder un poco la fe. Para eso Dios constituyó de algún modo líderes que pudieran de, dirigir la iglesia de Dios, que pudieran dirigir a los cristianos, y ayudarlos a cimentar su fe. Si bien es cierto, el Espíritu Santo es un trabajo importante en la vida de las personas, siempre es requerido por el ser humano la orientación de otro ser humano. Por eso tenemos consejeros, psicólogos, terapeutas que nos ayudan de algún modo a resolver algunas situaciones difíciles en nuestras vidas. Y Dios ha utilizado a estas personas, ancianos de iglesia, hermanos dirigentes, pastores, eh, orientadores espirituales, maestros de la Biblia, qué sé yo, apoderados, y también muchos que hasta se llaman profetas o apóstoles de Cristo. De algún modo han sido una bendición para orientar la iglesia y ayudar en la vida de nuestros hermanos. Pero también Satanás trabaja duro. Él no deja en paz a las personas que siguen a Cristo. Una hermana mía me decía, no esperes tener paz mientras Satanás viva. Muchos de nosotros queremos que la vida a veces sea una vida muy rasa, una vida sin problemas, una vida eh, como fácil de llevar. Las críticas siempre van a estar. Hay personas que van a constantemente estar atacándote, ya sea por envidia de ellos o por envidia eh, por las cosas que tú muestras, por tu orgullo, por tu forma de ser. Muchas personas van a comenzar a atacarte por el evangelio o las ideas que tú tienes. Quizás muchas personas van a verte como un creído una creída, una persona que es autosuficiente. Y quién sabe, te van a atacar también. A pesar de esos ataques que el enemigo a veces nos pone y nos quiere desanimar, nosotros tenemos que volver a la cruz, volver a Cristo. Ir a los pies de la cruz de donde vamos a encontrar socorro, donde vamos a encontrar consuelo. Donde vamos a encontrar esperanza. Muchos cristianos hoy en día tratan de resolver sus problemas eclesiásticamente. Ven a la iglesia, asiste, canta, ora, lee tu Biblia. Pero no necesariamente eso va a resolver las necesidades primordiales de la vida del ser humano. Necesitamos ser confirmados por Jesús. Necesitamos ser confirmados en la fe. Necesitamos asirnos más de las promesas de Dios y para eso tenemos que leer la escritura tenemos que compartir este mensaje a otras personas yo la verdad que estoy siendo enriquecido cada noche más que ustedes, el que está siendo enriquecido soy yo, porque cada noche al presentar la palabra de Dios yo mismo soy bendecido porque su palabra también entra en mi corazón seguramente en mí va a tomar mucho más tiempo que en ti, posiblemente el Señor encuentre una roca más dura en mi cerebro que en el tuyo, pero Dios sigue obrando él no va a dejar de confirmar su espíritu en tu vida, en tu corazón, si tú le dejas. Él ha utilizado la herramienta más importante de la divinidad, la tercera persona de la divinidad, para que tú puedas ser convencido de pecado, de justicia y juicio, y ser conducido a la verdad que es Cristo Jesús. Este principio es un principio bíblico. Es un principio de la verdad, de la palabra de Dios, que tú tienes que echar mano de ella para poder vivir una vida más segura, más sostenible en Cristo. No hay otro camino. No es la iglesia, no es tu religión, no es tu pastor. Tu pastor puede ser un orientador de, tu, de la palabra de Dios. El consejero puede ser una persona que te hace consciente de la situación. Pero la única persona que te puede dar sostenibilidad espiritual es el Espíritu Santo. Él confirmaba a todos los que creían en Jesucristo por el mensaje de los apóstoles. Confirmaba con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y es así como el, eh, la iglesia comenzó a crecer, a desarrollarse. Hoy en día, este mensaje está yendo a través de las redes sociales. Posiblemente yo compartí con más de 30 grupos. En esos grupos hay miles y miles de personas que podrían ver este mensaje. Yo no sé quién lo va a ver. Lo que yo sí sé es que la palabra de Dios nunca vuelve a ella vacía. Si tú lees un versículo, si explicas una verdad y una persona lo escucha, el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón y en la mente de esa persona. Tú no te imaginas cómo, pero el Señor lo va a hacer. Él está llevando este mensaje a personas que todavía no conocen de Jesús. Y tú me dirás, ¿habrá en el mundo alguien que no conozca de Jesús? Sí, el 60% de la población todavía no conoce a Jesús. Este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo para que Jesús venga en las nubes de los cielos. Porque si Jesús vendría y ellos no conocieron de Jesús, no podrían ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Por esa razón, mi querido amigo y hermano, es importante que tú hables a la gente ¿De cuán maravilloso ha sido Jesús contigo? No tienes que saber teología, no tienes que saber nada de la verdad que muchas veces te dicen tienes que aprenderte las 28 doctrinas de tu iglesia. No, solo tienes que tener una experiencia con Cristo. Nadie puede refutar la experiencia que tú puedes tener con Él. Esos son los argumentos teológicos que tú puedas dar, muchos lo van a argumentar. Sí que la Biblia se contradice aquí, sí que la Biblia decía esto acá, sí que fulano dijo eso y no sucedió, puede haber una cantidad de argumentos. Pero cuando tú tienes el argumento de la experiencia con Jesús, como la tenían estos discípulos, cuando Pedro le habló a todos los hermanos en, en el concilio, les dijo, yo recibí del Señor una visión para no llamar inmundo a aquellos que eran gentiles, y es más, cuando yo fui a predicarles, el Espíritu Santo descendió sobre sus cabezas, igual que con nosotros que estamos circuncidados. Por tanto, Dios no hace acepción de personas. Dios no está buscando solo judíos. Dios está buscando gentiles. Mira lo que dice la Escritura y comenzaron a leer la Escritura, lo que decía en el Antiguo Testamento, que Dios buscaría al Señor todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Allí Dios sería glorificado. Entonces, no había manera para refutar la experiencia. Y te voy a decir algo. Si tú quieres predicar el Evangelio, si tú quieres dar a conocer el mensaje a otras personas, no le cuentes cuentos de otros. Cuéntales tu experiencia. Yo quisiera contarte cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida, cuántas cosas ha hecho en mi negocio, cuántas cosas ha hecho en mi profesión, cuántas cosas ha hecho por mi familia. Nos pasaríamos la noche entera contando historias. Y sin duda, tú podrías decir, pero esa es la experiencia de Boris. Pero cuando tú comienzas a entender que esa experiencia es el fruto de la relación con Cristo, no soy un buen relacionado con Cristo, porque lucho todos los días con mis propios pecados, con mis propias necesidades. Pero una cosa sí te digo, lucho por seguir a Cristo todos los días. Y la única manera de lograr esto es que el Espíritu Santo te ayude para mantener esa lucha a favor de tu Salvador. Si tú haces esa obra todos los días, él te va a ayudar, va a confirmar su palabra en ti. Y si ningún pastor o un líder existe a tu lado, él va a mandar al Consolador, el más grande Consolador de nuestros corazones y de nuestras almas. Yo quiero a través de este mensaje dar una, una, un deseo de, de ayuda, bendición, a todos aquellos que están pasando momentos difíciles en su familia. Nunca falte tu fe en Cristo. Confía en Él. El apóstol Pablo dice que si morimos en Cristo, ganamos la salvación. Si vivimos en Cristo, de Él somos. No tengas miedo. La muerte puede destruir este cuerpo, pero nunca destruirá tu seguridad. Como el apóstol Pablo decía, me está guardada la corona de victoria. Esta noche yo te animo a que tú puedas decirle a Jesús, Señor Jesús, Aquí estoy con mi corazón roto, desesperado, triste, apesadumbrado, pero con el deseo de predicar tu palabra, de entender tu verdad, y no solamente de entenderla, sino de vivir en mi experiencia todo aquello que tú puedes hacer por mí. El Señor te va a dar experiencias nuevas, el Señor te va a dar vida nueva. Tú vas a vivir experiencias maravillosas con Él. Así como Él hizo milagros en el pasado, hizo prodigios para convertir a los hombres más duros a su evangelio, Cristo también lo hará contigo y a través de ti a otras personas. Yo deseo que esta noche Dios llene tu corazón de su paz y sobre todo de su espíritu, porque Él es el que trae paz y consolación al corazón. Un abrazo para la familia de Elías que perdimos, a una amiga el día de ayer, y a la familia de los hermanos de la escuelita Mi Jesús también, a la hermana Margarita Manrique. Oramos por toda su familia y por todos aquellos que de algún modo están sufriendo momentos difíciles en sus vidas. Agradecidos a Dios porque la familia Rincón, todos han salido bien. Y muchas personas, miles en el mundo, están saliendo bien gracias a que Cristo está dando esperanza al corazón. Y si alguno perdió un ser amado, no te olvides, hay un propósito de Dios que cuando Él viene resucitará a todos los que creyeron en su palabra. Por eso no debes permitirte un día si no hablas a una persona nueva del amor de Cristo para que si la muerte le toca, pueda morir en Jesús y creer que Él es su Salvador. Que el Señor te bendiga en esta noche, mi deseo. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú puedas entrar a nuestras vidas. Sabemos que muchas personas están pasando momentos muy difíciles, no solamente de la salud, sino también de sus trabajos. Han perdido la esperanza, han perdido la visión del futuro. Pero tú, Señor, con tus promesas, has enviado el Espíritu Santo para poder darnos paz y seguridad en tus brazos de amor, a los pies de la cruz. Ayúdanos a creer en tu palabra y que las personas que están escuchando, que van a escuchar este mensaje, puedan confiar de que tú tienes una salida para todos aquellos que creemos en ti. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón y lo hacemos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Nos hace sentir útiles para Dios haciendo esta labor. Reflexiones de la Biblia. Con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos mañana en el programa de la comunidad cristiana diferenciada con la Biblia abierta, la, la lección número 5 del libro de Daniel. Que Dios los bendiga.